Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez... Uy, casi tiro toda la luz. Antes de empezar el video, ya la acabo. ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a estar viendo hoy una replay que nos envía muy amablemente el señor eh, Andy MR1 del Clan Chile, del Clan Chile, eh, que me la envió a través de su amigo Avi Madiel. No sé por qué no me la envió Andy directamente, pero es como que Avi le hizo de, de secretario. Así que lo, lo ayudó en ese sentido. Pero bueno amigos, acá la cuestión es la siguiente. Vamos a estar analizando un poquito. a ver qué onda con, con este replay. Quiero. Quiero reaccionar un poquito y ver qué, qué. es lo que hace. Tanto. Bueno, en este caso vamos a analizar la replay de Andy. Pero también está. Avi que ha sacado su. también su 430U, bien. Abby Madiel Bueno, este es un sector en el cual. siempre tienes este tiro ahí. Y siempre cuando pasaste te comes un tiro Justamente de ahí, mira mira mira Ves como ya se asoman, el 140 se asoma Ya mirando para este lado Bien, bien, bien Le tiró un hitazo, no se la pudo invocar Obviamente el 140 bebé Lo spotia Lo spotify eh, El 277 Guara que te tiene tío el 277 medio que la punta, tranquilo ahí. Hay que tomarse su tiempo, su tiempo a veces para ser efectivo. Por eso digo, a veces uno se, se se va disparando en el momento, apenas lo ve y. Tranquilo, pollo, tranquilo que ya saldrán las cosas de mejor eh, manera. Bueno, ahí sigue analizando el panorama a ver qué onda. Que me parece muy muy acertado. Finito y se la pone el 140 en la torreta. Eh. Bien, bien, bien, buena precisión. No sé qué obsesión tiene el 277 con dispararlos de ahí abajo sabiendo que te comes tiro de los que tenés al costado. Bueno, ahí sigue, sigue apuntando nomás. Tuve que hacer unos cambios en la configuración del video porque se me estaba yendo como, con muy bajos FPS. Así que hice algún retoque. Por eso si vieron algún pequeño cortecito es por eso. Bueno, acá que decide mandarse para el hueco del medio El señor Andy, a ver qué onda Vamos a ver si puede pescar alguno por ahí Y acá tiene, mirá, mirá, tiene Tiene sobra La verdad que esta partida está buena en este sentido Me parece que podemos rescatar algo bastante importante Acá del hecho de fíjate cómo acá hace un montón de daño Gratarola porque a él Básicamente no... Digamos, él no está comiendo daño, o sea, no, no recibe daño y él pega. Ahora también tiene un poco de suerte. Porque mirá que tenés al lado del Tito 4 y le podría haber metido un bombazo. Ese que tenés ahí. Le podría haber metido un bombazo de 800 y sin embargo no lo hizo. Está mirando más al objeto 260. Entonces, también a veces es un poco de suerte. Ves que lo ignora directamente. Entonces él va, lo castiga al 277. Que ha aparecido ya un eso, ok. Eh, el IS-7 no está ahí, está más atrás Perfecto, bueno, acá lo mira Igualmente, de cualquier manera Vas a bajar un cañón O sea, cual sea lo vas a bajar Fíjate que también el UDS está ahí y tampoco le tiró El IS-7 tampoco le tiró Ahí recién, Ahora recién le pega Y se la devuelve Como que estuvo bien jugado Pero tuvo un poco de suerte también, hay que reconocerlo eh, O sea, nadie se centró en él Y a veces eso está bueno Te hace hacer mucho más daño eh, del que podrías, digamos, en una partida así Pensá que se comió Los 504 del eh, IS-7, y si le hubiese pegado El Tito 4, le hubiese sacado por lo menos Ponerle unos 700 en promedio Son 7 y... ¿Cuánto dijimos? 7 y, y 500 eh, 1200 1200 O sea, le quedaría 800 de vida nada más Bueno, le prende fuego a Ludes. El señor Ernest Jesus está de parte de nuestro querido amigo eh, Andy. Así que me parece muy muy bien. Va a buscarlo ya directamente sin, sin ningún tipo de eh, de impedimento. Y se da cuenta que ahí tiene otro U.S. bien escondidito. Que solamente le rompe la oruga. La suerte que tiene Andy. te digo que... Bueno, ahora sí calculo ya se la comerá. Adentro y adentro los dos. Lo que pega CUD es 457, a la miércoles. LOL 1 Ese tiro me pareció raro. Lo. Me parece raro en el sentido de que. Mmm... Estaba medio lateral, pero fíjate dónde se la pone, ¿no? Acá abajo. Ahí está. Ahí está el hueco. Claro, por eso. Por eso lo ingresó. Me parece medio raro desde el punto de vista de.. O sea, en el sentido de que le pegó de lateral. Pero bueno, se la puso bien en un sector en el cual... Uf, 430 U también por allá. Estaba despoteado por eso. Nuestro amigo Andy. Que está un poquito en el horno. Porque ahí está Ludes. Que también otra vez no se centra en él. Zafa de esa también. Buenísimo, buenísimo. Espectacular. Sabemos que hay un 430 U. Ahí está. Escondido. El diablo. Muy bien. Por ahí está llevando unos 6.300. 38 de daño, bien, lo cual No está nada mal Ya se comió todas las hits Ya usó todas las hits eh, 1018 de daño asistido Fíjense que es una partida bastante cortita, son de esas que te Plac, plac, plac, en 5 minutos Está todo el equipo muerto, fíjense que duran 15 minutos Las partidas, van 10, o sea, 5 minutos Clavado dura esta partida eh, Algo bastante, bastante rapidito Ahí va, un tiro de, En la parte trasera Del, del, en la parte De la torreta trasera, podríamos decir del Panzer, un track que le hace, no tiene depresión de cañón, no sé si lo hizo a propósito o le salió, pero obviamente no le va a dar la depresión al Panzer 7 ya te dio ahí tiene el punto débil, con lo cual es un mal tanque ese, ya lo digo, en un principio era un buen tanque, desde el momento que tiene ese coso que no puede hacer esa Scrapping ya es un tanque malo. Me han entrado en el mantelete, en la torreta, me han entrado en todos lados con ese tanque, con ese supuesto, supuesto tanque duro ponerle. El... Bueno, bien, bien, bien, bien, 6.995 de daño, 7 lucas de daño, 7.000 de daño no está, la verdad que no está nada mal, por decirlo así, está bastante, bastante bien. Así que vamos a los resultadetes, amigos. Bueno, amiguitos, amigachos, acá tenemos las, los resultados entonces, eh, que siempre me los piden, yo antes no los ponía, pero bueno, me, me piden que quieren ver los resultados, entonces aquí se los, se los dejo, le dieron maestría, gran calibre, eh, rompehuesos, disparar a matar y es duelista, duelista creo que es esa me parece, no ya sé, de acuerdo bien, bueno, eh, fíjense el daño que hizo, 6995, 5 kills, bastante, bastante bien, eh, no está nada nada mal Terminó primero en daño en su equipo Con lo que ya dijimos Segundo Latvia Ninja eh, ¿Quién más? Y avi Madiel eh, Terminó mitad de tabla Más o menos Ahí en mitad de tabla con unos 2200 de daño eh, que no, no, no está mal, digamos. A partir de, de ese daño más o menos está bastante, bastante bien. Russian del clan Vilim terminó primero en daño con 5.422 y 3 eh, kills. Y el Panzer 7 1526 eh, de daño. Con lo cual metió unos 3 tiros aprox, Más o menos. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de, de lo que es esta replay. Que les guste, es otra manera de jugarlo en este mapa. Tenés diferentes posiciones en las cuales podés ocupar. Podés ocupar, pensá que este es un mediano tirando a pesado, pero no deja de ser un mediano. Fíjate que le entraron todos los tiros que le pegaron, entraron todos. Puede que saques algún rebotín por ahí, pero... Tampoco es que sos un tanque pesado y duro. Pero, pero bueno, algún rebotín vas a sacar seguramente. Y fíjate que no se posicionó en la parte de pesados, sino ocupó la parte del centro, digamos... Que de ahí se domina bastante, bastante bien el mapa porque si subís, eh, se dice que si subís ahí y ocupás donde estaban el equipo enemigo, tenés más chance de ganar porque tenés visión hacia todos lados. Sin embargo, ellos subieron ahí y se lanzaron como, como perros de caza a buscar a ese Wansu 111 que estaba ahí abajo. Y nuestro amigo Andy entonces aprovechó y empezó a disparar ahí sin comer eh, daño, sin recibir daño. Entonces eso le sirvió un montón para después poder lanzarse más. A lo, a lo perro a lo loco, digamos, y poder hacer los pollos al resto de los, de los eh, tanques enemigos, digamos, ¿no? Fíjate si llevó 5 tanques con 7000 de daño. No está nada, nada, que nada, que nada mal. Bueno, amigos, si te gustó el video, deja tu like. Si no te gustó, deja el like igual, porque es para apoyar el canal. Eh, abajo, como siempre les digo, tienen el botón de donaciones, tienen las redes sociales. Así que bueno amigos, tienen el canal de Discord Que si quieren también se pueden unir ahí Y me pueden enviar las replays que tienen Por mensaje privado de Discord Y yo después cuando pueda, pido paciencia Porque tengo un montón todavía, las estaré subiendo Bien, bueno amigos Les mando un beso enorme, cuídense Y nos vemos en la próxima Chau chau